Cuando me expreso me sorprendo disfruto de este juego donde nadie olvida traer su ego de ego escribo mis canciones sin duda buenas las reacciones muy malas aceptaciones no crean mi suerte no siempre me llueven bendiciones favores costaron más sin embargo estoy sin rencor aún me falta darles amor, darles amor Y por supuesto se avecina los hardcore Disfruten mientras escribo estos es peace love Nadie me detiene, no existe lobo feroz Conmigo nadie pudo ser atroz les cae la cabra, también la voz Por voz mataría a cualquier jefe Dragon Ball A mi propio equipo Me diste aceptación cuando te ocupé me faltó hasta la razón. No encuentro paz ni meditación, no tengo salvación, pero si tengo al hip hop y, y pelotazos. Saca todo sin temor, si no es mañana va a ser hoy. Si no es si mañana no es mañana, es. mañana va a ser hoy, va a ser hoy. Dame una reacción, un motivo, no soy. Te olvido y esto es un adiós. Trabajo en mis sueños, no pudiste verlos. Ahora me toca en pedazos recogerlos. Dan una reacción, un motivo. No soy el mejor decisión te olvido y esto es un adiós trabajo en mis sueños no pudiste verlos ahora me toca en pedazos recogerlos voy border boy volando el techo y todo el cantón este sazón me nace con puro corazón de ni una u otra forma cambio ni por un millón rap dentro de mi piel el único fiel tanta colmena con falsa miel a costa de quién y de qué quieren llegar a triunfar A sus amigos tener que pisar esa película Está de más, unos vienen, ustedes nunca van Ustedes nunca van, me buscaban y se espantan Yo tan can mis haters, ya son fans Ellos y cuantos más, yo sé con quienes vengo, nobles corazones de un manicomio cuando suelto mis demonios Cansado de darles testimonio, Rimas de azufre y de amonio Todo tranquilo, ya salí de este entorno Ahora me cambia vibra Cuido mis sativa, planta santa y ya me cuida Dame una reacción, un motivo No soy el mejor, dame una reacción un